Todo proyecto personal de vida va dirigido hacia la vocación. La vocación es un llamado. Nadie puede ser llamado sino para una misión. Todos los que estamos aquí en esta universidad hemos sido llamados para cumplir una misión en el mundo, en la creación, en esta humanidad. No nos lancemos a la aventura, porque hoy por hoy en este mundo tenemos que caminar con pasos firmes y seguros, no a la aventura. Quiero motivar el tema de la identidad lasallista. Es un tema fundamental en la vida de todos lazayistas, porque parte de una pregunta ¿Quién soy yo? Así de simple, ¿Quién soy yo? La identidad quiere decir ser yo mismo y no otra persona. Ser yo la identidad quiere decir mismidad, yo mismo. No se puede hablar de un lasallista que no esté comprometido. Esa es una vocación propia de los lasallistas, el servicio. Vivir para los demás, prepararse para los demás. Prepararse para poder procurar un cambio. La palabra compromiso viene de una expresión latina, prometere cum, promesa con. Yo me comprometo conmigo mismo, conmigo mismo. Yo no soy solipsista, yo no soy un Robinson Crusoe, que vive en una isla completamente solo y solo para él y nada más. No, yo vivo con y para los demás. Estamos por ejemplo aquí en la capilla de la universidad, qué mejor lugar para poder hablar de identidad cuando yo vengo y le digo Señor Jesús, aquí estoy yo, aquí estoy con todo todo lo que yo he hecho y con lo que he dejado de hacer, pero aquí estoy, raguando mi vida, raguando mi futuro. Ayúdame, para que yo pueda vivir esta identidad plenamente. Ahí es donde queremos encontrarnos, como hallistas, con la identidad profundamente humana. Taylor de Chardin, ese gran filósofo francés decía, para ser profundamente cristiano, hay que ser primero profundamente humano. ¿Qué hizo San Juan Bautista de la Salle? Él se puso a observar la realidad que estaba a su alrededor en Francia, siglo XVII. ¿Y qué fue lo que observó? La pobreza de los niños, la ignorancia de los niños, los niños sin escuelas, los niños sin maestros preparados. Y dijo, por aquí me tengo que comprometer. Se comprometió tanto que un día dijo, si lo hubiera sabido, no hubiera puesto la yema del dedo índice sobre esta realidad. Qué realidad más dura. Tuvo que ir muchísimas veces donde los obispos, donde los cardenales, tuvo que ir a los tribunales. ¿Por qué? Porque él quería hacer toda una revolución educativa. Por eso se dice en pedagogía antes de Juan Bautista de la Salle y después de Juan Bautista de la Salle. Pero porque lo sintió, lo sintió en lo más profundo de sus entrañas y se comprometió con ello. Señores, el lasallista tiene que ser una persona comprometida. Con la realidad, con una realidad bien concreta, que corresponda a las necesidades del momento para poder hacer un cambio, seguir co-creando. Dios ya no crea más. Dios ya no crea más. Ah, pero usted está diciendo una despecio. Si Dios es Dios, es porque puede seguir creando. No. No porque Él no tiene ayer, ni hoy, ni mañana. No. Él es siempre Entonces Él creó un ser inteligente Como usted y yo Para que pensáramos las cosas Para que proyectáramos las cosas Todo ya está creado Todo está creado Pero se necesita que la inteligencia En, in, dentro, tus, leyes, Leer adentro del mundo De la realidad Eso quiere decir inteligencia Leer adentro eso es lo que estamos haciendo para poderlo cambiar, para poder construir, para poderlo sacar a flote. Eso se llama ser co-creador del universo. En los libros llegamos al conocimiento, pero no nos podemos quedar ahí en el conocimiento. No nos podemos quedar simplemente flotando en las ideas. Tenemos que tocar la vida. San Juan Bautista de la Salle, el fundador de la comunidad lasallista y de la escuela lasallista y de la universidad lasallista, porque él fue el fundador de las normales, de las escuelas normales, o sea, donde se preparaban los maestros y maestros para preparar a los alumnos para los estudios superiores. San Juan Bautista de la Salle quiso que nosotros nos llamáramos hermanos, nosotros los hermanos, los consagrados en la comunidad. Y quiso que aquellos que no estaban llamados para ser hermanos se llamaran asociados. Entonces, los hermanos con los asociados juntos somos hermanos. ...los que estamos animando, acompañando el proceso formativo de la educación superior. No solamente aquí, en más de 70 universidades, en más de 80 países en el mundo. Yo llevo 60 años de magisterio, de ministerio educativo. De estar con los chicos y las chicas de la mañana a la noche... Y nunca, en esos 60 años, y han pasado históricamente muchas cosas, nunca había sentido una época más interesante para el compromiso de los jóvenes como esta. Esta universidad Lasallista es una universidad que tiene exactamente las características de lo que quiso San Juan Bautista de la Salle una universidad donde se pueda vivir la fraternidad. Entonces, para los jóvenes universitarios, para los empleados de esta universidad, para los docentes de esta universidad, para los directivos, a nosotros todos, nos cabe la responsabilidad de vivir la fraternidad. Porque nosotros no podemos venir aquí simplemente a estudiar, a comer libros, a prepararnos intelectualmente, a preparar la mente y nada más, a preparar el cerebro y nada más, cuando el corazón está muy lejos de la realidad, lejos del campo, lejos de la pobreza, lejos de las necesidades sociales. Lesurno, Jacques Lesurno, un gran escritor francés, se hace esta pregunta. ¿Es la universidad la que cambia la sociedad o es la sociedad la que cambia la universidad? Es un tema bien interesante para poderlo estudiar. Yo llamo a los maestros de la universidad, a los docentes de la universidad, para que siempre, ojalá siempre, los trabajos, las tareas, las investigaciones, las podamos hacer en grupo. Aquí mismo en esta biblioteca donde estamos filmando, veo que hay unas salas donde se trabaja en grupo, aptas para trabajar en grupo, y de eso se trata. Se trata de compartir el pensamiento, de compartir las ideas, de enriquecernos los unos con los otros. Qué bueno que San Juan Bautista de las Salles se ideó esta escuela, y esta escuela superior con el signo de comunidad. Y lo vamos a vivir intensamente para realmente poder decir yo soy lasallista, porque soy capaz de vivir en fraternidad.